La hija del doctor el, doctor, el hombre, hay que decirlo. Como tal. La hija se del doctor Leonel Fernández llama. ¿Cómo es? ¿Cómo que ella la muchacha? Ella ella se llama. La hija del doctor Nicole Leonel Fernández. Fernández llama a lanzarse a las calles. Para que se respete la voluntad del pueblo. Sí, pero, Allá, pero hay ella, que hay que darle entonación eh, por después, después de esa pronunciación. Ella, del ella es muy bonita para, que para que se llamar al pueblo a quemar goma. No, pero <risa> no, que no, que ella no llama, llama por no hacer caso. Ella. ella no dijo que va, ella no dijo que va. A <risa> veces <risa> un llamado. No, el llamado le queda grande a ¿Sabe por qué, René? Porque una muchacha muy popi. Ahí, hay cambio, Ahí una muchacha. <risa> entonces, ver, man, yo entonces, creo, yo lo que creo es que si ella está llamando a, a, a que vayan a. A huelga y todo eso. Yo espero verla a ella rodando una goma en la no, 27. No. Sí. El no, que no, ella, vaya. ella llama. que cocatera cara ahí de Una, una, una huelga popi, popi. ¿Usted cree, Néstor, que una muchachita como esa no, ahí, a, a, a, a una, una manifestación? No no, a una negativo. manifestación. Los muchachos no aceptan esos llamados, los popis. <ríe> no, no, no eso, El <ríe> popi tiene que buscar un dirigente. <ríe> ¿Tú entiendes que ya la esté pasando toda y que ese sea el trámite para aprender Ahora, la yo con... quiero no, decir no que llama, No es llamada, es ir ya, tienes que ir. Déjame no, aprovechar la... este el momento este, este momento, porque ve, ya hace unos días dijo algo que me ha dicho muchas personas que son apartidistas. A ese es, es el, el término. Llamada, ¿verdad? llamada, llamada. ¿Qué usted opina de la hija de Lionel que llama para... Tenemos llamada. Buenas tardes. Hello, buenas. buenas tardes. Tenemos otra buenas llamada. Buenas tardes. Hello. Hello. Hello. Sí, Dale, dí, dígame qué ve. Me... Esa, esa hija de Leonel no sabe lo que es que Ella no sabe, es? no sabe. ¿Tú crees que ella no, no sabe? No, no, que venga para acá para enseñarla, que yo me encargo de eso. <risa> ella, <lo que>, ella, <risa> no ella lo que no conoce es la definición de, y el concepto de la palabra respeto. <risa> yo Porque lo que uno de los que no respetan las elecciones es su papá. Yo lo que quiero es Por que ahí, ella menos, no minutito. solamente llame. Que ella vaya al frente de esa manifestación. Porque no, no, no es muy bonito subir posts uh, de su casa con su, su potecito bien. De Europa, Ivana. Uh, hay, hay mucha gente que ya se no ríe de esa situación. Hay mucha gente que se ríe no tienes Hay mucha gente que se ríe, se ríe de esta situación. Y es precisamente porque mucha gente, mucha gente dice que ahora está pasando eh, eh, como ven, dulce venganza. Sí, la UCB, la Se vez. dice que eso lo dijo minuto. Vale. El partido o sea, el minuta oficial vale. está viendo o más bien haciendo todo lo que se le hizo en su momento cuando no lo dejaron llegar. Y dicho fuera parte, Renier, este Manualmente contaron los votos, ganó Gonzalo, con sí. menos votos de lo estipulado en los boletines pero, el lunes. Pero Leonel no, no quiere conteo tampoco ahora, él no quiere conteo. No, no, él, no, no él no quiere no, que, no, quiere no, que, no, que no. se revise. Ya se hizo el conteo, ya se hizo el conteo. Eh, y, y, y, y No quedan conformes, ellos eh, dijeron que se, dije que se contó muy rápido, eh, pero que no es que van a ir todos los votos para la capital y la capital se van a contar. Es que en cada sitio tiene que haber un delegado de, de, de sí, la persona afectada, informe, del exacto. informe se cuenta de nuevo y de ahí sale el resultado. Eh, yo lo que creo que. La hija de Leone tiene que revisarse. revisarse, porque mira, mi amor, recuérdate que hubo un grupo de personas que protestó mucho por el 4% de la educación y tu papá no estaba de acuerdo con ese 4% y, y, y se negó a aprobar ese 4%. Y tú no subiste ni un post, mi amor, a tus ni redes uno. sociales para hablar sobre el 4%. No, no, no, gracias. no hiciste nada. Entonces, cuando pusieron el 4%, no fue en el gobierno de tu papá. No es que yo esté defendiendo este, pero le estoy diciendo las cosas como son. We'll